Hola hermanos de YouTube, hoy hablaremos sobre la familia más poderosa del mundo, conocemos a familias muy poderosas como los Rothschild y los Rockefeller, sin embargo existe una familia mucho más poderosa y de la cual se dice que son los verdaderos amos del mundo, esta familia tan poderosa que desciende de uno de los linajes más antiguos de toda Europa y de un político y general llamado Quintus Fabius Maximus, a su vez este general procedía de una de las 30 familias de patricios de roma los cuales eran la máxima autoridad y que incluso estaban por encima del poder del emperador hablamos de la familia máximo esta familia es la verdadera dueña de la empresa y megacorporación religiosa conocida como el vaticano una institución que tiene un poder y riqueza infinita que va más allá de nuestra imaginación los miembros de la familia son el príncipe carlo máximo el príncipe Fabricio Máximo Brancasio, el príncipe Giacomo Máximo Brancasio y el príncipe Estefano Máximo, además del príncipe Filipo Máximo. A esta familia también se le conoce como la familia del Sindicato Mundial del Crimen, ya que además de ser los dueños de la mafia Cosa Nostra, están involucrados en crímenes y delitos oscuros como lavado de dinero, financiación de tráfico de drogas, tráfico de personas, extorsiones y asesinatos, sin duda esta familia es la más oscura que pueda existir, una familia de la cual se conoce muy poco y que hasta ahora apenas un par de años fue descubierta y evidenciada saliendo así del anonimato en el que se movía, lo peor de todo es que la humanidad ignora y sigue creyendo que las personas que nos controlan son buenas pero yo te pregunto en qué manos estamos